Bienvenidos a otra entrega de Top Cultivo, el consultorio canábico de Marihuana Televisión. Y ahora es el turno de Rosa, que desde Valladolid nos pide consejos sobre algún producto para engordar los cogollos de sus plantas autoflorecientes de exterior. Una buena solución sería utilizar en las últimas semanas de la fase de floración Top Bad de Top Crop. Top Bad es un fertilizante para el final de la fase de floración rico en fósforo y potasio, ideal para potenciar el engorde de tus frutos y flores. La baja concentración de nitrógeno y los aminoácidos que contiene garantizan mayor producción y mejora la constitución de la planta. Para aplicarlo, se debe diluir a razón de 0,5 a 1 mililitro por cada litro de agua una vez por semana. Se puede utilizar tanto en sustrato, en hidropónico, como en fibra de coco. Si quieres un remate que garantice la excelencia en tus cosechas, Top Bad es la apuesta ganadora.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 Si tenéis dudas, ya sabéis que podéis hacernosla llegar a través de nuestras redes sociales o si queréis aprender un poquito más sobre cultivo ecológico, os invito a visitar mi canal que se llama La Huerta de Iván. Salud y hasta la próxima.